¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pican Rock con algunas certezas que va dejando el transcurso del programa. Por ejemplo, en la conferencia 1 ya no hay invictos y lo vamos a estar viendo. Pero vamos a arrancar con la conferencia 2, que se vienen los interzonales y antes vemos precisamente todo el resumen de lo que dejó una nueva fecha. En Paraná Sionista recibía a Huracán de Villaguay, que arrancaba dominando el partido, pero de aquí en adelante iba a ser todo el equipo paranaense que lo vemos como. Después del rebote propio, sale corriendo con muchísima facilidad. 20 para Nico Guaita, 19 para JP Folmer, 15 para Cuello. La anotaban en la pintura, la anotaban de afuera. También yendo para adentro en contragolpe, hacia lo que quería el equipo paranaense. 17 para Pipa Girardi, 14 para Juan Bautista Carulla, 10 para Mateo Jarrera y no iba a alcanzar este goleo. En el equipo de Villaguay, sólido triunfo de sionista en casa, 88-70 frente a Huracán. El líder Paracao recibía a Ferro que llegaba como escolta y la bienvenida se la daba ese hombre para empatar el partido Memo Rodríguez, 39 puntos, 9-23 en triples, así lo empataba, esta era la última bola y nos íbamos al tiempo suplementario porque la corrección estaba fuera de término y Sili también iba a ser clave en el goleo y también en los rebotes, 9 puntos y 11 rebotes. El goleador sin duda Memo y por supuesto Arralde con esta linda conversión 26 puntos para él, 19 para Herbert, 16 para Jalil Y pasaba al frente con estas acciones y lo empataba primero El equipo de Ferro Que con este tándem se ponía al frente Linda conversión en la pintura Última bola, Memo Rodríguez para definirlo Se terminaba el partido Que si vengo, que si voy El amague, la penetración flotadito Memo con suspenso y adentro, así lo ganaba Paracao, el festejo con Román. Dale, sí, va a seguir, dice Memo. Golazo de Román, triunfo de Paracao, puntero invicto. En Colón, la armonía recibía Juventud, vestido de blanco y celeste. No podía recibir novelo, pero llegaba este muchacho, Gonzalo Prechuk Goleador, 19 puntos, junto con el siempre rendidor Manulado. Prechuk con el bombazo, pero no entra. La red estaba enredada en el halo, cosa indebida. Y de ese ataque termina en doble de la armonía. Pero, pero para Juventud aparece este hombre, el experimentado Abel Pascual. 16 puntos para él, y si hablamos de experimentado. Arroba Novelo Matías. Conviértese bombazo. Iba a ser triunfo del equipo de Golewechú, que dominó sobre todo en la última mitad. Lindo doble de laurido. No iba a alcanzar. 19 para Rabina. 13 para Frey. 11 para Toriani. Triunfazo de Juventud como visitante. En San Salvador, el esportivo recibía ciclista en un choque clave. Entre quienes aspiran a ser únicos escoltas. escolta, linda conversión en la individual de Nahuel García, 8 puntos para él. El goleador iba a ser, cuando no, Pablo Bogado, 18 puntos, 14 para Francisco y 13 para Enzo pasadore Y esta era la réplica del equipo de San Salvador, que pasaba al frente sobre el final de las acciones y desde allí lo iba a dominar Linda de Rosso en individual, 11 puntos para Jerónimo, 17 para Ronis paraba el juego por el pichicho había que sacarlo de la cancha, él también quería participar 15 para Ignacio Luna 16 para Hugo Rashi y en la pintura precisamente con esos nombres iba a ser preponderante Sportivo San Salvador descontaba así ciclista, no le iba a alcanzar triunfazo de Sportivo que vuelve a la senda de victorias que mira para arriba y que ganó por 10 a ciclista Parque en Villaguay recibía al puntero Estudiantes que iba a tener una vez más a Baltasar Claudé como la figura. Mientras tanto, castigaba desde afuera. 11 para Melchior, 10 para Villota, 9 para Jung Y esta era la réplica del de equipo de Villaguay. Hernán Minata cuando no, 9 puntos para él, 19 para Fabre. Y le vemos a Claudé que defiende, rebotea, y además juega así, de espalda. Gran faena de Baltasar que de allí nace todo. Va por línea final. Ganó bien estudiantes, cómodo sigue siendo el líder de esta conferencia 10 para Filiau, 12 para Tolomei, no iban a alcanzar triunfo de Estudiantes, que lo pasó sobre el final linda conversión, aquí en la individual de Melchor ganó Estudiantes sigue invicto y naturalmente es más puntero que nunca El partido destacado de esta semana tiene que ver con Zaninetti de Negro en Concepción de Uruguay, recibiendo a Urquiza Santa Elena. y quien si no Fabri Revechi convirtiendo allí Falti y doble, 13 puntos para él. Iba a ser unos jugadores claves el equipo de Santa Elena. Y así rotaba Sani con la individual de una buena noche de Gaby Meriano. Terminaría con 11 puntos el escolta refuerzo de Sani. Así le atacaban al Sani, linda conversión en la pintura. Salvador Godoy, 21. 13 para Revechi y 10 para Nico Ramírez. Los goleadores. Y aquí salía la especialidad de la casa Meriano y el triple. Buena noche para él, 11 para Facu Mendoza. ...pero 15 para Nawil Hansen... ...así descontaba Forastieri... ...y ahí está el duelo precisamente... ...entre la joven figura... ...y el experimentado Adrián... ...así se marcaba... ...tenía que descontar el equipo de Santalini, por supuesto le buscaban a Forastieri... ...lo cortaban con Fati... ...lo mandaban a la línea... ...siete puntos para el ex-BH... ...allí lo vemos convirtiendo... ...en los últimos minutos del partido... ...tenía que descontar Urquiza... ...pero Zaninetti... ...rotaba el balón... ...se tomaba todo el tiempo del mundo... Aparecía siempre Portillo con esta penetración, linda acción de Franco. Dos más para él. La pinchaba Justin Richard en la base. Rotaba Saninetti, consumía segundos. Y con este bombazo de Meriano, aquí lo vemos en la individual, empezaba Saninetti a sellar la historia. La réplica para el equipo de Santelén, ese bombazo. Con tablero, varía tres de todas maneras, pero este hombre Saberio Díaz, desde la línea, le ponía punto final al partido triunfazo de Saninetti, Marraba al el final tampoco le iba a alcanzar. 75 para Sani, 59 para Urquiza. Primera victoria para el equipo de Concepción del Uruguay. Vemos los números en comparativa de un equipo y otro de este triunfo de Saninetti, Prácticamente iguales en dobles. Amplia diferencia en triples. Lo padeció el equipo de Santa Elena. El resto de los ítems muy parejos en este triunfo de Salinetti: 75 a 59. Primer triunfo, ¿cómo lo viste? Eh, bastante bien. Eh, veníamos a ETO, teníamos que eh, ser una defensa y en ataque ser más organizado, lo pudimos lograr y así nos pudimos el triunfo casi. ¿Por qué lo ganan? Y para mí fuimos muy intensos en la defensa, que fue lo, la clave de todo y bueno, después si fuimos, se nos abrió el aro más que nada también, que no nos venía entrando ahora el último partido y bueno, eh, tuvimos la ventaja de eso. Segundo partido que entras y, y anotás mucho, ¿cómo lo viste y estoy bastante cómodo con el equipo, me estoy sintiendo parte importante. Y, pero bueno, hay que seguir trabajando y a, a darlo todo. Facundo, primer triunfo, ¿cómo lo vieron? Costó, costó mucho, eh, más que nada desde la parte anímica nuestra. Necesitamos este primer triunfo para encarar la semana de, con diferentes ánimos, todos, todos desde el primero hasta el último jugador, Facote y todo. Nos va a ayudar muchísimo bueno, queremos que, que esto sea el principio de, de, de un cambio que, para sumar, digamos, para el equipo. Así pasaba un resumen de lo que arrojó una nueva fecha. Ahora, momento de tabla de posiciones y próxima fecha. La tabla de posiciones en la Conferencia 2, para Kao lidera la Zona A invicto, lo persigue en Juventud Unida de Gran Remontada y Sionista, la armonía sin triunfos, en tanto que en la Zona B, Estudiantes, el equipo paranaense invicto con cinco victorias, perseguido por el Esportivo San Salvador, ciclista 1-4 Sierra, Parque de Villaguay. Próxima fecha, en la conferencia 2, serán los partidos interzonales. en su versión 1, su versión inicial: Sionista Estudiantes, Paracao Ciclista, Ferro Esportivo, el clásico de San Salvador, Huracán Parque, el clásico de Villaguay, La Armonía Urquiza y Juventud de Unida recibe a Saninetti.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 Continuamos en Pick and Rock, segundo bloque, antes de meternos con el resumen de la conferencia 1. Momento del dato Schaffer, todos estos números, estadísticas y otras hierbas que nos trae nuestro amigo, precisamente, Gastón Schaffer. Nuevo programa de Pican Rock y luego de la descollante tarea de Memo Rodríguez el pasado viernes que anotó 39 puntos en la victoria de Paracao repasamos los cinco registros más importantes de anotación individual en la historia de la Liga Provincial. En quinto lugar Michael Johnson que anotó 60 puntos en 1986 en la victoria de San José sobre Central Entrarreano. El siguiente en la lista es Aníbal Carrasco que en 1989 con la camiseta de Quique de Paraná le anotó 61 puntos a Peñarol de Rosario del Tala. En la tercera ubicación lo encontramos a Edgar Merchan, quien en esa misma temporada, 1989, le anotó 75 puntos a regatas de Concepción del Uruguay. El segundo de la lista es... Ron Smith, extranjero de Central Entrariano, que en 1986 le anotó 76 puntos a Central Arroque y el récord absoluto de anotación individual corresponde a Booker Jones. En 1986 le anotó la Friolera de 90 puntos a Central Arroque en la descollante victoria 190-60 sobre el equipo larroquense. Esas son las marcas más importantes de goleo individual en la historia de la Liga Provincial. Más información en databasket.com.ar. Ahora sí, conferencia 1, ya no hay invictos. Este es el resumen. BH recibía en casa a Ferro de Concordia. Y con este hombre, por ejemplo, en la rotación iba a encontrar al goleador. Mateo Leiza, 15 puntos para él, la figura de BH, 13 para Alfonso, 13 para Germán Andrés, así convertía a Lucas Eker en la pintura. 12 puntos para él, bombazo de BH, que pasaba al frente ya en la segunda mitad. ...y lo iba a mantener por encima del doble dígito... ...la especialidad de la casa del Bahiense... ...triple de Andrés... ...que aquí asistía lindo... ...en el interno... ...para que convierta BH... ...a toda velocidad Zapata... ...en la individual triunfo del equipo bolillo ...88-72 frente a Ferro de Concordia... ...y de esta manera es uno de los escolta. atlético Tala recibía al puntero e invicto... ...hasta esta fecha central entre riano Dos viejos conocidos Y Lautaro y el goleador Y la figura central en este partido 19 puntos para él, 17 para Carlos Benítez Gavilán Eran quienes comandaban las ofensivas En central entrerriano Zagar Sazú Iba a ser el goleador, 19 puntos 18 para Isaac Monti, 15 para perúcia Segundados con este hombre mateo Eujarría, de 9 puntos para él Y así descontaba central Con ese largo bombazo Lo corría de atrás el equipo de Golego Echu, Ofensivo y adentro Y desde la línea se iba a terminar Cerrando este juego para el equipo talense Aquí descontando central, pero no le iba a alcanzar Trejo con nueve puntos Otro de los aportes Para el equipo de Atlético Tala Sobre el final Anotaba ese doble en la pintura central No le iba a alcanzar triunfazo Atlético Tala Que les quita el invicto a central Y que lo hace compartir la punta 78 para Atlético Tala, 73 para central En San José, duelo de escoltas y el Sosari deportivo de habitual casaca, así penetraba. Y en la ofensiva, el rebote iba a ser para el Vicentín, 19 puntos para él, junto con José Gaitán, los goleadores y las figuras de Sanjo. Y en bancario, ¿cuándo no? Ese hombre, Leandro Jerez, 25 puntos para Teco. Que aquí, perdía el rebote con un especialista, Facu Barreto, la conversión, 17 puntos para él. Rema que te rema Vicentín nuevamente para adentro, 7-11. En tiros de dos Bombazo de Silva con la ley del ex 11 puntos para Agustín extra la reversa y el poste alto convertido También bancario Que iba a estar adverso Ya por más del doble dígito desde el tercer cuarto Iba a ser dominio de Sanjo, bombazo de Denis Rebote Así lo desperdiciaba bancario en la pintura Quien si no Barreto nuevamente convirtiendo Triunfo de Sanjo que alcanza la punta Neptunia recibía a Peñarol de Tala y la iba a pasar realmente mal Aquí con el bombazo, por ejemplo Y aquí con esta linda penetración de Juan Frigo Feli La figura, 23.7 rebotes, 5 asistencias Marrando tan solo un solo doble Corría Neptuno y lo castigaba 23 para Cristian Pérez Otra corrida 17 para ñíguez. 13 para Ramírez Acevedo Y Mauro Ceroni iba a sacar la cara por su equipo aquí En esta acción lo vemos con la falta y doble 9 puntos para él 13 para Rodríguez Cubilla Y 22 para Nico Bros Sin duda va a ser la figura del equipo talense Que no le alcanzó Derrota en la ruta Esta rotación Pasito para atrás y el bombazo Triunfazo en Neptunia 85-70 a Vemos el resumen de Racing Olimpia Y así corría el equipo académico Llegaba el trailer, bandeja, falta y doble Así tomaba el comando de las acciones 20 puntos para García 16 para y más. 14 para Nico Nieto, lo más destacado en el conjunto de Racing. Y ese bombazo de afuera, además, bombazo. Ganaba Racing aquí. Iba a empezar a descontar la corrida aquí de Carulla. Gran acción de FACU, 23 puntos, 16 para León Alfonso. Esa perla. De Nico hace 12 puntos, no iba a alcanzar. Triunfazo de Racing, 81-76 frente a Olimpia. Regatas en casa recibida Luis Luciano, ya reacomodado el piso deportivo. Y así lo estrenaba Martí Dato la figura. Bombazo, 20 puntos para el conductor, además de sus cuatro rebotes y casi perfecto desde la línea de libres. La réplica para el conjunto de Urdena Rein. linda acción asociada de las pocas que pudo tener el equipo dirigido por Boero. Aquí nuevamente Salazar la figura de ese equipo hizo todo, 30 puntos para él. Linda acción también de regatas. 15 de Guimeo, 13 de Guido de la Bedoa 8 para Suárez En la visita de Iván Bruns con 8 secundando A Salazar Triunfoso, regatas, sólido 76 a 63 frente a Luciano En tanto las posiciones de esta conferencia Hay dos líderes ahora, tiene que ver con Social y Deportivo San José Junto a Central, lo persiguen Los equipos de Goleboy junto con Neptunia Cierra Luis Luciano sin victorias Próxima fecha, la séptima de esta conferencia 1. Olimpia recibe ABH, Ferro, Atlético Tala, Peñarol, San José. En Urdina Rey, Luciano Neptunia, Bancario recibe Racing y Central Entre Ríos Regatas. Así llegamos al final de un nuevo programa de Pican Rock. Pueden ver este programa a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. chao que pasen bien.